¿Queréis conocer mi colegio? Pues seguidme despacito y en silencio que ahora todos, casi todos están en clase. En mi cole hay alumnos de todas las edades, desde infantil a bachillerato. Mis hermanos también estudian aquí. Bueno, no todos. Mi hermano mayor ahora está en la universidad, quiere ser ingeniero de caminos. A mí eso me parece un poco rollo. Yo aún no tengo muy claro lo que voy a hacer de mayor. Mis profesores me dicen que todos somos únicos e irrepetibles y que si tenemos ilusión y nos esforzamos podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. En mi cole también tenemos laboratorios de física, química y ciencias naturales. Una biblioteca, dos salas de música, una sala de artes plásticas y sala de cine. Así como dos comedores, una cafetería y cocina propia. Uf, ¡Acabé! que me debe estar echando de menos mi familia adiós Hay un vigilante con un perro y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos lo que es, en un colegio que se abandonó hace tiempo, un colegio para ricos, de estos privados muy caros. Y vamos a investigar un poco por centro a ver qué nos encontramos. si yo me pudiera sentar en una silla de estas y empezar a dar clase ahora mismo vamos a continuar vamos a entrar en el aula este y fijaros seguramente que esto era la sala de profesores y es que lo veis está totalmente con todo lleno de lo que son las distintas asignaturas que tenían con deberes a meternos en Buah, esto era como el aula de juguetes está súper todo lleno revuelto como de juguetes es increíble está todo organizado por trimestres, segundo trimestre tercer trimestre todo por el suelo vale. aquí tenemos lo que es otra sala de, de profesores que está cerrado, no se puede entrar ¿Qué pasa? ¿Me ha entrado alguien? A ver, estoy Vale, vale. Vamos despacio, ¿vale? Vale, tienen que entrar entrado alguna persona. Voy a investigar. mucho, pero esto en sucia era la tienda. Vamos a subir las escaleras, a mirad los trozos que hay aquí por el suelo. Aquí es donde daban las clases de, de física. Ecuaciones que se, se han dejado aquí, o sea, es como si hubieran estado ayer mismo dando clase. Las propietas aún tienen líquido. O sea, todavía me acuerdo yo cuando daba, daba clases en el instituto. Pff, eran Los laboratorios eran como este, igualitos. Y si os fijáis. Estamos en la aula, nos hemos encontrado con el típico maniquí este para enseñar el cuerpo humano. Como veis tiene todavía ahí lo que son las etiquetas para poner las distintas partes del cuerpo? Pues no os muevo ahí, no os no muevo ahí. Y hay un perro, vale. El, el perro está corriendo detrás del coche.